Hablando de un sistema en donde tenemos tierra abajo, cielo arriba y hombre en el centro para los que conocen el Ching o el feng shui este es como el equilibrio fundamental, es la base del sistema de conocimiento siempre hay como una polaridad que es arriba y abajo, tierra-cielo y un campo de transformación que es el hombre y que también tiene su, su polaridad en el tiempo ¿no? el tiempo sería... En el hombre, el, el, la dinámica en donde el, el cielo va transformando la tierra, ¿no? Como veíamos eh, en el ching, la tierra es receptividad y el cielo es transmisión. O sea, la mujer es la receptiva, el cielo, el hombre es el que transmite. Y esa, esa transformación que sucede es el hombre y el tiempo, ¿no? Eh, Bueno, y acá vemos como lo que sería la, el, el, el campo de, del planeta, con todo su campo electromagnético alrededor y la interacción que se, que se produce, como estos vórtices, eh, estos serían como los anillos de Van Allen, y la interacción entre las cargas negativas y positivas, que crean un tipo de dinámica que, como vamos a ver en un rato, tiene, tiene que ver con algo que sucede también en el Sol eh, del Sol se transmite al campo de la Tierra y de la Tierra se transmite al, al genoma humano eh, ¿Van siguiendo todos? Estos? Ah. next Esto es el modelo de campo resonante, como se explica en la Tierra en Ascenso, derivado de la triple configuración binaria la triple configuración binaria aparece en el Zolkin eh, le llega al huelles a través de Tony Shearer, que es un maya que exilió y se fue al norte, a América del Norte y desde allí comienza como a divulgar las profecías mayas y a manejar una información que muy pocos conocen es información profética, información que se transmite por linaje y que no es superoficial. oficial eh, él le entrega al huelles un montón de, de, de material como por ejemplo la, esto es lo que Arguella reconoce como la triple configuración binaria, en donde encuentra también, encuentra como una, una base del código cómico, en donde hay un reflejo, un, un diseño que está reflejado y que tiene una arriba y un abajo que son perfectamente reflejo el uno del otro, y un centro en donde sería como el campo de transformación que representaría como al hombre, ¿no? entre la tierra y el cielo y al mismo tiempo es como que tiene una forma de espirar también entonces él encuentra como que esto es un código que está en resonancia eh, con la, eh, los estudios que él estaba investigando y esto de aquí es el, el modelo de campo resonante que, que aparece en un libro de Charles Henry eh, a principios de siglo pasado y que también es, es la misma situación en el modelo de campo resonante es un, un modelo que puede ser aplicado tanto a un átomo a una partícula a, un, a una célula a un planeta a, un, a una estrella siempre cualquier campo va a tener un campo gravitacional una masa la Tierra un campo de atracción. Un campo electromagnético que se como el cielo, como la parte mental. Y luego está el tercer campo que es el campo biopsíquico, como es definido. El campo biopsíquico, biopsíquico, bi vida de la psiquis. Es el lugar de la conciencia. Como que acá lo que estamos hablando es que la conciencia es una característica de todo el universo. Eh, nosotros eh, somos personas con conciencia porque, porque estamos en el universo y el universo es consciente en toda su extensión. Entonces cualquier mínima partícula, cualquier átomo, cualquier célula, todo tiene un campo de conciencia en donde la tierra y el cielo interactúan y transforman. Ese campo de transformación, que es el planeta, que es el hombre, que es el sistema solar, que se llama el campo biopsíquico, es lo que la 3D configuración binaria está en el centro, y es en donde sucede nuestra experiencia de realidad. Bueno, entonces, geomancia. Geo, tierra, mansi, conocimiento O sea, la geomancia es el conocimiento de la tierra La base para unificar arte y ciencia Siempre maneja un principio primordial Que es cielo, tierra, hombre Habla de una resonancia del orden autoexistente De la jerarquía natural del universo O sea, en la geomancia estamos tomando este orden cielo-tierra-hombre como que es una es un orden que, que es el orden del universo y que eso está en todo lo que hay en el universo un orden triple después se ve como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo etc. pasado, presente y futuro, siempre hay un orden de tres y el triángulo es la mínima figura geométrica también entonces eh, mucho de lo que sucede acá tiene que ver con lo que el universo es y cómo lo conocemos ¿no? eh, cielo matemáticamente arriba tierra biológicamente abajo hombre y tiempo campo de transformación y autoconocimiento del sistema entero o sea, lo que, lo que significa esto es que el campo biopsíquico, el hombre es eh, la capacidad que tiene el sistema de conocerse a sí mismo, de, de, de expresarse como yo soy esto. Cada nivel lo subsiste. Oh, pasaste una para atrás. Esto. La geomancia lleva luego a la holonomia. nomi ley, o principio, es el, la ley del entero, o la ley que gobierna el, el sistema entero. La holonomía habla de conocimiento simultáneamente intuitivo y racional, científico y artístico. La holonomia eh, es como los dos hemisferios simultáneamente. No es eh, lo que José llama la dictadura del hemisferio izquierdo, que vivimos nosotros eh, en, en la civilización actual en donde es ciencia. Ni tampoco es una voladera así eh, psicodélica solo arte Es como holonomia busca integrar estas dos partes Mira El cuerpo calloso El cuerpo calloso, exactamente, <risa> exactamente. La holonomia eh, siempre es un estudio y una recreación del de sistema <risa> entero Donde se integran las partes Describe el orden de realidad como el modo por el que venimos a conocer y expresar ese orden se refiere al universo entero como una dinámica trama, entretejida, que trasciende la definición parcial, o analítica Es una trama que siempre está más allá de lo que uno puede llegar a, a describir Próximo Cada nivel o subsistema comprende una síntesis, u holarquía, orden total, que refleja el orden del sistema total, universo Expresable por consiguiente Por un único modelo holonómico O unidad de información Esto eh, Bueno, esencial Esta frase eh, Está ahí en, en la Tierra en Ascenso y, y Significa como que Las características del universo Están en las partes Cualquier parte del universo Tiene las características de todo el universo Como una gota de agua Tiene las características de todo el océano lo mismo, H2O Entonces aquí lo que estamos hablando Es que este sistema De resonancia Tierra, tierra cielo, hombre Es una característica De todo el universo Y es expresable por consiguiente Por un único modelo holonómico O unidad de información O sea que, que Esto es expresable por una unidad de información Que se sintetiza En diferentes maneras Como puede ser el Sol, el Kinovichin y eso nos lleva a lo que es el Psi, que es el dominio del conocimiento específicamente no racional. Que es cómo conocemos más allá del, del espacio, de la materia, a través de nuestra mente, a través de nuestras cities. Y eh, desarrollando esas capacidades que fueron tan reprimidas en, en esta civilización, que son las capacidades de imaginar,